En la tarde del lunes, el Intendente de Burlingame, Juan Zabaleta, inauguró las nuevas instalaciones del Hospital Municipal San Bernardino, que tiene que ver con internación, que tiene que ver con nuevas prestaciones hacia los vecinos y vecinas de Burlingame. Atención para jubilados, atención para los vecinos que habitan el distrito, ha crecido la demanda del servicio de atención pública, de eso hablaba el Jefe Comunal. Intendente, ¿qué se está poniendo en funcionamiento hoy esta ampliación en materia de salud muy importante para Burlingame? Estamos en nuestro hospital San Bernardino de Siena, hospital cabecera de, del distrito de Urlingam, inaugurando esta sala de internación de, de 26 camas, completamente a, a nuevo. Y importante también, lo van a ver en, en la planta baja, perdón, en el subsuelo, la, la, la terapia intensiva de alta complejidad. ¿no? La sala de terapia intensiva con 6 camas, última generación, alta complejidad, con la mejor aparatología para poner al servicio de las vecinas y los vecinos con fondos, con fondos municipales, con fondos propios, con el esfuerzo de las vecinas y los vecinos que en el medio de esta crisis nos siguen pagando el impuesto. Nosotros queremos devolverlo, entre otras cosas, en este, en este tipo de medidas y de, y de políticas de gestión. ¿no? Así que estamos, estamos muy contentos, párrafo aparte, contarle a las abuelas y a los abuelos, a los adultos mayores que tienen problemas en materia de atención pública también, en, en nuestro distrito, que, que esto está a su servicio, ¿no? que es importante que nuestros adultos mayores sepan que pueden contar con, con este hospital municipal, con su hospital municipal, para, para poder atenderlos. ¿no? Así que eso Juan, también para los abuelos. Juan, hasta ahora el único lugar donde se podía atender los abuelos era la Clínica Sagrado, sabemos la historia de la clínica y el presente que tiene, que es nefasto. Esto viene a complementar de alguna manera este, para que los abuelos puedan tener un lugar claro, un lugar en donde poder de verdad atenderse. Esto es una ayuda. Esto es una ayuda. Nosotros más allá de la realidad, de lo que vos dijiste, más allá de, de, de, de los problemas que se generan, nosotros nos hacemos cargo. Eh, no es solamente la testimonialidad de, de que las cosas no funcionan, sino que intentamos siempre hacernos cargo. ¿no? Más allá de las competencias, sabemos de la, de la ausencia del gobierno de Macri, sabemos de la ausencia también en algún sentido de, de, del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, pero, pero en definitiva nos hacemos cargo ¿no? con... Bueno, con mucho esfuerzo, con ese esfuerzo que hacen, lo reitero, las vecinas y los vecinos de Burlingame, que que bueno, que a través de, de sus impuestos nosotros podemos, entre otras cosas, resolver los problemas de salud. No siempre digo, no acá la falta de empleo de todos los días de, de los vecinos de Burlingame, los bonaerenses y los argentinos, y, y elegir entre pagar la luz porque se la cortan, o pagar la prepaga, hacen que eh, recurran al sistema municipal de salud. nosotros les abrimos los brazos, tenemos... Eh, tres ambulancias más en el, sistema, en el sistema del 107, en el puerta a puerta, porque había 100 llamados y hoy casi 200 por día. Y, y bueno, eh, nos hacemos cargo ¿no? y, y estamos muy contentos. y Estas son las cosas por las que vale la pena seguir. A lo, a lo que vos preguntabas, Andrés... En marzo del 2016, nuestro sistema municipal de salud, que consiste en los nueve centros de salud, el Hospital San Bernardino, Hospital Cabecera, perdón, la ExUPA, que es el Hospital de Emergencias hoy municipal, y el servicio del 107, en marzo del 2016, atendía a 1.600 personas por día. A abril del 2019, atendemos 5.000 personas por día. Así que, en definitiva, nos hacemos cargo, el 30% de de los vecinos y las vecinas que se vienen a atender no son de este distrito, y de igual forma nosotros siempre decimos ¿no? que no les preguntamos de dónde vienen, sino que les preguntamos qué les duele, y, y así trabajamos también con los intendentes de la región en poder resolver estos temas, ¿no? El tomógrafo municipal es un ejemplo también en, en, en, en la relación con el intendente de Ituzaingó, que va que, que va a capitar el tomógrafo de Hurlingham para que las vecinas y los vecinos de Tuzengó se puedan hacer la tomografía en en, en el discurso recién hablaba, hacía referencia al acto de hoy donde Macri hablaba del asfalto, eh, obra que por cierto, digo, es de la ciudad de Buenos Aires donde gobierna, cambiemos hace 12 años, o por lo menos gobierna el no hace 12 años, y es la primera obra que termina grande. Eh, los vecinos no comen asfalto, decía. Ah, no importa. Eh, todas las obras, todas las obras públicas, eh, las ejecute quien las ejecute, los impuestos los pagan los vecinos, que tributan a, al Gobierno Nacional, que tributan al Gobierno Provincial y que tributan al Gobierno Municipal. Así que en definitiva las obras son de los vecinos. Y la verdad que no estamos en un momento para tocar asfalto. Estamos en un momento, no lo va a hacer Macri porque no lo siente, porque no lo hizo nunca, es un momento de tocar y abrazar a la gente porque la pasa mal. Porque siempre digo, los jubilados en mi distrito están 1.500 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria, o sea, le faltan 1.500 pesos para comer bien todos los meses. Y me parece que estas son las cosas de las que hay que ocuparse también. Yo no pensé como intendente que íbamos a tener que subsidiar el pan para venderlo a mitad de precio, o que íbamos a tener que subsidiar a los supermercados y a los comercios para hacer una canasta popular, o, o a las librerías para vender el, el kit de escolar para el jardín, para la primera, para la secundaria. No importa, lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, pero en definitiva también asumimos un enorme compromiso con mucha esperanza de, de poder... A partir, de, a partir de diciembre conducir la Argentina hacia, hacia el trabajo y la producción. Macri en ese acto, en ese acto eh, agarró y dijo como que había, era el relato lo otro, esto es lo real y el relato eh, poniendo básicamente también eh, en mira la fórmula de Kirchner, no de Cristina y de, y de Alberto. ¿Le parece que va a haber una campaña sucia, que va a haber este mucho hincapié en eso? El presidente tiene que entender que no hay más beneficio inventario. Hace tres años y medio gobierna la Argentina y se la puso de sombrero. La inflación galopa en las mesas de las familias, no hay trabajo los chicos no tienen salida, eh, la infraestructura en materia de educación está muy complicada, la competencia en materia de salud nacional y provincial está complicada, o sea, no pegaron una. Así que en definitiva todo lo que pueda decir ahora no tiene sentido. Sí es una responsabilidad nuestra de saber construir un frente de consensos y explicarle a nuestros vecinos, a los bonaerenses y a los argentinos y a las argentinas a dónde los vamos a llevar. Digo, nosotros tenemos un candidato a Presidente, que vivió con Néstor Kirchner una situación similar a la que estamos viviendo. Y se metió en un laberinto, como dice él, y salió, fuimos al fondo monetario, honramos la deuda, la pagamos y en un año la Argentina estaba creciendo. Así que le ofrecemos a los argentinos este camino, el camino de la experiencia, el camino del compromiso, el camino de la solidaridad y un modelo de país que ayude a un modelo de municipio. No hay posibilidad que Hurlingham crezca si no hay un modelo de país que ponga la economía en el mejor lugar ¿no? y, y lejos... que sea el trabajo, el ordenador hoy de nuestra sociedad. ¿Qué tan lejos están de la fórmula en la provincia? Estamos bien, nosotros, digo yo, lo digo siempre, digo, pongo en valor el rol de los intendentes, de las intendentas, por estos tres años y medio que hemos vivido, que son muy complicados, ¿no? Y la verdad que hemos estado poniendo el cuerpo y hemos, ya, hemos tenido un curso acelerado de política de gestión que nos hace mirar a la Provincia de Buenos Aires de la mejor forma, yo lo he dicho, lo vuelvo a repetir, Martín Insarralde sería el mejor candidato, pero bienvenida a Verónica Magario como Intendenta de La Matanza, bienvenido Axel Klichilov con la experiencia que tiene. Nosotros entendemos que hay que resolver los problemas de los bonaerenses y no vamos a pelearnos por candidaturas, porque es importante la gente, porque nosotros creemos que, que hay una esperanza, que hay una esperanza de construir futuro, y ese futuro está en este frente eh, patriótico que vamos a llevar. Por a la eso, eso ¿Tu nombre, pasa la fórmula, más masa. Gracias, chicos. No, bueno, en definitiva, cada uno sabe a dónde tiene que ir. La verdad que la foto de dirigentes peronistas tomando café con Macri es malísima, es malísima. Con Macri no hay que tomar café. A Macri hay que decirle que deje volcar la Argentina y que nos deje que vengamos nosotros a ponerla en marcha en diciembre.